Casuba es una plataforma online que conecta a pequeñas y medianas empresas de Latinoamérica con el resto del mundo para ayudarlas a que se vuelvan globales, conectándolas con nuevos clientes y proveedores. Pero, ¿cómo funciona? María tiene una fábrica de zapatos en México y quiere empezar a exportar, pero no conoce el mercado ni tiene contactos en otros países. Crea una cuenta en Casuba, configura el perfil de su empresa con el catálogo completo de sus productos y empieza a ofrecer sus zapatos. Andrés, que tiene dos negocios de ropa en España, está buscando diseños distintos para renovar su línea de productos. Crea el perfil de su empresa y entra a Casuba a buscar proveedores, donde encuentra a María. Se contactan y coordinan la venta en sus propios términos a través de nuestra plataforma. Además, en Kazuba pueden hacer licitaciones de una manera muy simple. Publican el producto que están buscando y automáticamente empiezan a recibir ofertas. También pueden promocionar sus productos y acceder a las estadísticas de su negocio en tiempo real, sin moverse de su oficina, permitiendo que centren sus esfuerzos en la gestión del negocio, reduciendo los costos hasta un 8%, incrementando la eficiencia hasta un 75%, y aumentando las ventas hasta un 30%. Ingresa a www.casuba.com y haz crecer tu negocio.